Recibimos eh, a Joaquín Silva, que es el doctor presidente de la Fundación Uroclínica, además un amigo de la casa, hincha fanático de River, o por lo menos este, muy seguidor de River. Así que hemos intercambiado opiniones futboleras en algún momento. Me lo imagino palpitando el Mundial. Y bueno, la campaña este, justamente de este noviembre tiene eh, un toque mundial. Gracias, doctor, por estar aquí con nosotros. Bueno, muchas gracias por la invitación. Como siempre, empezando este mes de noviembre azul y con bigotes, en esta, en esta idea, en esta campaña de concientizar eh, al hombre, al varón, uh -huh. para que se cuide en todo lo que tiene que ver con la parte urológica. ¿Y qué particular les toca justo en el Mundial? Porque en los Mundiales casi nunca son en noviembre, uh -huh. ahora se da esta particularidad muy inteligente al Estado en asociarlo también un poco. Hacíamos un, un resumen por ahí esta mañana tempranito cuando estábamos en la clínica y veíamos cómo se adaptaba, y esto uh -huh. es una tarea que hacen siempre las comunicadoras, Carolina Cicinelli y el equipo, este, fundamentalmente cómo adaptaban la campaña al momento que claro. transitaba. En, en la época de la pandemia, recuerdo que hicimos los barbijos con el bigote, este, bueno, ahora con el mundial, en otra época, recuerdo. Eh, ...cuando hacíamos campaña con el profesor Ácaro... Uh -huh, este, sí, sí. ...bueno, payasos, todo, todo tratando de llegar con un mensaje... ...de concientizar y difundir... ...y que cada una de las personas que recibiera el mensaje... ...se, tra se transformara en un, en un emisor hacia su núcleo íntimo... Uh -huh. ...de cómo debían hacerse los controles, por qué y para qué... ...en una patología tan importante claro. que hoy día aqueja a la población mundial. Eh, ¿Es mito o realidad que los varones en general no me voy a meter... ...después hablamos de la parte de la urología puntualmente... Uh -huh. ...pero en líneas generales... ...¿somos más regalos de ir al médico o no? Somos, somos... ...hay un, un mix, te diría... Eh, a ver... Eh, ...primero hay siempre una resistencia del hombre... ...por una, por una cuestión cultural... Eh, ayer hablábamos en la Municipalidad de Las Heras... ...donde hicimos un lanzamiento de la campaña... ...muy, muy interesante... ...con una participación masiva con un apoyo de la parte pública muy importante. Y había ido nuestro psicólogo, sexólogo, que también participa en toda esta parte, y él manifestaba que el hombre cuando se educa, se educa de una manera de decir, vos no tenés que llorar, vos claro. no tenés que vos tenés que ser te las tenés fuerte, que aguantar. Te las claro. la tenés que aguantar. Soy macho y me la banco. Soy macho y me la banco, exactamente. Entonces, eso hace que vos no podés estar enfermo, vos no podés hacerte controles. Y toda esa... esa esa cuestión cultural llevó a que incluso el hombre no tenga planes de salud mm. en lo que significa la, la parte urológica y de controles. O sea, en las obras sociales y de No, esto las no... obras sociales ah. participan y participan intensamente sí. y cubren todo tip, el tipo de terapéutica que tienen que hacer. Pero en lo, en lo de difundir, estamos que eh, octubre es rosa y está uh -huh. buenísimo porque el cáncer mamario, claro. el génito mamario... Uh -huh o gine como a Mario, este, y cada vez se cultiva y se difunde más. Nosotros queremos hacer lo mismo claro. en, en el varón. Ayer me decían, ¿y cómo podemos hacer eh, para, para que esto se difunda? Le digo, es, es muy simple, lo venimos haciendo con ustedes que son parte fundamental en esto, fundamental, tal es así que no, nos conocemos ya de... de de, los veía el lunes que ya todos ustedes estaban eh, con, la cintita, con la cintita azul. Y eso es parte de decir eh, difundir. Y ayer le decían, ¿cómo podemos hacer? Y yo le decía, lo que tenemos que hacer es plagiar. Plagiar es copiar. Es decir, hacer lo mismo que se hace en octubre, sí. hacerlo en, en noviembre. noviembre. Y noviembre es saber decir, bueno, a ver, Joaquín, ¿por qué tenés este bigote? Y un bigote medio ridículo, porque yo no tengo bigotes, pero es decir... ¿qué pasa que te dejaste el bigote? Y es un signo que uno trata de manifestar para poner en tema claro, una cuestión claro, claro. de decir, bueno, mira, esto Porque se además, deja... además, Joaquín, hay mucho prejuicio también, ¿no? Sí, muchísimo, de, muchísimo. Ya se va borrando un poquito en el tiempo, pero ir al urólogo, ¿viste? Es como, no sé, Pero eh... existe la parte de, como te decía antes, de decir, eh, el hombre por macho no quiere. Claro, claro, por eso te lo Pero digo, también sí. hay una falta de información. O sea, uh -huh. hoy en día decimos... La expectativa de vida cada vez es, es mayor. Eh, hacemos deporte, no, nos cuidamos sí. con las comidas, eh, tomamos medicación para patologías diversas, que nos están haciendo que la expectativa de vida cada vez sea mayor. Esa expectativa de vida debe ir acompañada de una salud urológica. Sabemos que todos los hombres de 70 años van a tener algún impacto en su patología prostática todos Sí o sí. Benigna, maligna, algo van a tener. Entonces, si decimos, hoy día vemos pacientes que tienen 80 años y vos los ves y están fantásticos, es impecables, claro. impecables. Entonces, ¿qué pasa? Tenés que acompañarlo de una salud urológica que les permita tener una calidad de vida adecuada. Claro. ¿Cuáles son esos estudios que se tienen que hacer? Porque cuando hablamos de mujeres todo el mundo sabe que es PAP, colpo, mamografía, que son nuestros exámenes anuales. Sí. Y en el hombre... En el hombre, fundamentalmente, primero, como siempre digo yo, eh, el hombre no es una próstata, el hombre es un conjunto. Ajá. Hay que hablar, hay que saber qué está pasando, cómo está pasando, de qué manera, y esos estudios se rigen fundamentalmente, primero, de una buena anamnesis. Anamnesis es el interrogatorio, es escucharlo, es saber de qué se trata, qué pasa, qué le pasa a ese hombre... Y después hacer todos los estudios rutinarios de laboratorio, imagenológicos y exámenes físicos. En el examen físico siempre se dice, y han habido muchos mitos, es decir, no vayas al urologo porque te van a hacer el tacto rectal. Claro, exacto, tal porque, cual. Eh, Entonces, ¿qué Era pasa? Un chiste, ¿no? Como Era ese, eh, se hacen chistes, chanzas y todo lo demás. Pero la verdad, y si yo. Lo pregunto y te pregunto a vos, es decir, ¿es más invasivo un tacto rectal o un examen ginecológico? Es mucho más invasivo los ginecológicos claro. que, que un tacto rectal ah, no que es iba. muy poco molesto, aporta muchos datos al médico y bueno, eh, es un examen que es muy importante hacer. Ahora, ¿hay algo que está sucediendo y esto pasa en asados de amigos? donde alguno ya se anima a contar y dice, che, fui al urólogo sí. Empiezan los chistes y el otro responde el chiste, digamos. Sí, sí, sí, porque sí. es casi inevitable, sí. pero le abre la cabeza al otro también. Dice, si este lo contó y fue y se si solo el yo también me lo tengo que ir a hacer. Es poner... ¿No? Es poner porque de... se van animando, nos Ro... vamos animando. Claro, Rodi, es poner en tema. Es como digo, eh, todas estas cosas, la cintita, el bigote, el celeste, las fuentes, los caballitos de Marley que están eh, celestes con un cartelito que dice, es poner en tema. Uh -huh. Y el Pero poner en la casa de gobierno. La casa pase, de gobierno. ¿no? Además, es un único examen. Eh, a ver, es, una, es, es un único examen o con sea, un, un el, análisis el, de el... laboratorio y una ecografía Pero que te lo haces todo en la misma mañana. Es ¿Eso al, a qué edad? El el, con respecto a la edad, nosotros hablamos de la, pato, de la patología prostática. Sí. Eh, específicamente nosotros decimos que el paciente que tiene riesgo o algún, alguna eh, posibilidad que genéticamente tenga algún familiar directo con cáncer de próstata, ese paciente debe ser examinado ya a partir de los 40 años. Uh -huh. Eh, ahora, el paciente que no tiene ningún tipo de antecedentes es a partir de los 50 años. ¿Y previo a eso? Previo digo, a eso... Digo, no sé si en estudios, pero por ahí, ¿cuidados, cómo prevenir eh, en tu estilo de vida? Previo a eso, el estilo de vida es fundamental. Sabemos que el cáncer de próstata está eh, directamente relacionado a todo lo que significa eh, el sedentarismo, tabaquismo, obesidad, hipertensión diabetes, dietas ricas en grasas, o sea, todo lo que contribuya a una vida poco sana. Pero en esto, eh, por ahí en campañas de, de, de, del hombre, que llamamos el año pasado, llamamos la, el mes del hombre, mm. nosotros decíamos que la patología urológica en general hay que verla en todas las edades. Desde la, desde la infancia, donde un niño hay que examinarle los testículos para saber si descendieron, si tiene una fimosis, eh, si los testículos están bien ubicados o no, enseñarle al niño. Nosotros hemos hecho campañas con, con el gobierno y con la Dirección General de Escuelas, donde hemos tratado de capacitar para que los niños se hagan el autoexamen testicular. Hoy día se dice que el, el cáncer de testículo no debería matar a ningún varón... Sí siempre y cuando el diagnóstico sea precoz. Con tiempo, claro. claro. Entonces, eh, en el adulto joven... Pero pues joven, estaba todo esto negado en el hombre. Eh? Ahora, por suerte, se está poniendo esto Estaba negado por lo que decíamos. O sea, normalmente no debías tener problemas y hoy día, cuando van los varones a la consulta, ¿y usted cómo orina? No, yo orino perfecto. Y cuando haces los estudios, ves que no está orinando adecuadamente. Claro. ¿Y qué sería no orinar adecuadamente? Fundamentalmente sentir, eh, hay una cosa que te dicen, mire, yo ya no orino como cuando orinaba a los 20 años. Eh. La fuerza. Eh, no, claro, tienen que hacer fuerza para orinar, se demoran en el baño, les arde para orinar, terminan de orinar y al ratito tienen que ir otra vez porque tienen un vaciado incompleto de la vejiga, Ajá orinan con sangre, le eh, tienen dificultades, ustedes habrán vi, visto y he ido por ahí a baños públicos donde están afirmados así con sí, las manos sí. y, y, y están orinando en y ratalar. se demoran y entra gente, entra gente y, y entonces todo eso hace a que en algún momento el impacto que tiene la patología prostática en, en la dinámica del vaciamiento de la vejiga le lleva a disminuir su calidad de vida. Claro. Hay pacientes que tienen incontinencia de orina, pacientes que si no tienen un baño cerca tienen pérdida de orina. Entonces eh, son patologías que, que hay que controlarlas. Levantarse a orinar de noche. Este, más, a veces, más de lo normal, digamos, más normal, de lo normal, Más de lo normal uno se puede levantar a orinar de noche por patología urológica o no urológica. Ajá, claro. eh, la persona mayor generalmente se va a levantar de noche. Pero hay que ver si es uh -huh. por un impacto urológico o porque Exacto. es hipertenso, porque tiene edemas, porque toma medicación, porque es diabético. ¿Tomar uh -huh. agua ¿es, es, es tan bueno como se dice o no? Es bueno, es bueno. Nosotros ver, recordemos que tenemos un alto porcentaje de, de, de agua, somos líquidos. Uh -huh. Entonces tomar agua es muy bueno. Se aconseja dos bueno. litros, dice. por Se día. Aconseja una buena Sin hidratación, una buena hidratación. Y entiendo por Entonces, eso el mate, por ejemplo. ¿o no? Es muy bueno, es muy bueno. Ajá. Yo siempre digo el mate tiene tres virtudes, dice mi hermano y Gustavo, y él dice que el mate eh, entretiene, eh, sociabiliza e hidrata. Claro. Son las tres virtudes que tiene el mate. Porque A yo poco. tomo mate un claro. Quizás no tomo tanta agua durante claro, el día, pero, pero sí mate todo dos el día. de mate por día ¿Sí? tomo todos sí, los días: sí, es líquido. uno en la mañana y otro en la tarde. Es líquido también. Claro, claro. Es líquido. Es líquido. Y eso es bueno.